Hola, hola a todos, buenas tardes. Quiero, con, quiero con, compartir con ustedes un, un pequeño tema el día de ahora. El día de ayer teníamos que habernos este, conectado, pero por motivos de que anduvimos bastante ocupadas, no lo pude hacer. Así que espero que vean este video. Si no lo pueden ver ahorita, espero que lo vean más tarde. Porque eh, se trata, hoy día vamos a hablar... De problemas y, y este, situaciones que se nos presentan eh, con bastante frecuencia cuando somos nuevas y cuando somos eh, representantes establecidas pues este, con Avon, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cómo eh, solucionarlos, eh, muchas veces este, cometemos errores al querer solucionarlo y por eso es que quiero tomar este momento para pues dirigirme con ustedes y que podamos pues entender una mejor manera y más fácil el... Eh, eh, desarrollar nuestro negocio, ¿verdad? Entonces eh, tengo anotada varias, este tengo anotado varios de los de los problemas que se dan eh, frecuentemente y he hecho una lista en base a todo lo que ustedes me van diciendo, en base a todo lo que me van preguntando si alguna de ustedes que está conectada quiere opinar acerca de alguna situación que se les ha presentado parecida son más que bienvenidas la única regla del comentario es de todo positivo para que todas aprendamos de esa manera a compartir y apoyarnos unas con otras, verdad entonces he dividido las, las, este, los problemas en, en, de dos categorías problemas que se dan con representantes nuevas y, per, y, y problemas que se dan con representantes establecidas. Entonces, una de las situaciones que se dan con una persona nueva que está desarrollando este, su negocio es que cuando se inscribe, muchas veces, eh, y se le pregunta cómo le está yendo con sus órdenes, se si ha enseñado el catálogo, muchas veces nos dicen que no porque uno, han perdido la motivación porque tal vez se han encontrado alguna otra persona que vende cerca de donde vive Dos, porque no, no desarrollaron la lista de los 50 contactos que se le pidió eh, para, para ver a quién le va a ofrecer el producto. Y a veces pues sencillamente no han tenido el momento de, para dedicarle y enseñar el catálogo para recoger pedido. Esa es una situación que se da eh, para uno de líder porque a veces que está pendiente de que esa orden va a entrar. Pero muchas ocasiones, como no se les da seguimiento a esta representante nueva, no sabemos si, si está enseñando el libro, si tiene alguna duda. Es bien importante estar pendiente para que podamos tener una mejor conversión y la representante nueva no se nos vaya a desanimar. Porque hay veces que, eh, como es nueva, ella necesita que se les esté motivando, preguntando, invitando y sobre todo sugiriendo las maneras de poder desarrollar el negocio. Entonces, otra de las situaciones que se da es que cuando hacen su primer pedido, esta eh, representante dice, no me vino completo. Entonces, cuando le dicen a uno, el pedido no me llegó completo, uno se imagina que es que le hace falta una, dos o tres cosas, pero realmente, como, eh, aunque sea el idioma en español que se solicitó en la, en la factura, le está llegando la descripción del nombre, y es en inglés, así que es posible que no sepan cómo identificarlo por el nombre, pero de manera sencilla, una solución sencilla sería que, como usted hizo su lista para hacer su pedido, sepa identificarlo a través del código del producto, por número 2, si usted lo, lo, lo quiere describir, por ejemplo, eh, el perfume Faraway y no se sabe el código, ponga un Faraway y ponga $12.99 y ya sabe que ese Faraway o ese perfume le va a llegar y usted va chequeando la lista, que me llegó y qué no me llegó, pero nunca es bueno este, alterarse enojarse para llamar a la persona que la inscribió, porque muchas veces nosotros no tenemos el control de lo que llegó o no llegó en esa caja, pero usted sí lo tiene, porque usted tiene la lista cuando hizo el pedido, este cuando lo dictó o cuando usted lo hizo, porque se les enseña de dos, de dos maneras, una, que usted lo puede hacer a través de su computadora o teléfono, y dos, que nosotras a veces les ayudamos en caso extremo que ustedes no puedan realizar su primer pedido. Pero la responsable de llevar el, el, el control o sea, la lista, pues son ustedes. Así que a todas las nuevas que me están escuchando, espero de que pues, les sirva todos estos comentarios porque es, es para que crezcamos todas y ustedes estén contentas trabajando, ¿verdad? Y como ustedes saben, ustedes están directamente con la compañía cuando ustedes no encuentran la persona que las inscribió es fácil ustedes van a llamar a Avon al 513 551 4000 así que como les digo están inscritas nosotros somos quienes les orientan quienes les ayudan pero ustedes están directamente con la compañía así que no se preocupe que a falta de nosotros que no estemos está la compañía ahora si usted recibe el pedido el fin de semana Avon no está abierto ni sábado ni domingo, así que por favor, cualquier reclamo, téngalo listo a partir de las 8 de la mañana del día lunes para que usted pueda sentirse pues ya mejor, este, satisfecha de haber arreglado esta situación, ¿verdad? Entonces, este, otra situación que se le da a la representante nueva es eh, ahorita que estábamos trabajando con este incentivo de, de, de que les mandaban premios por los primeros tres pedidos, muchas eh, han comentado en público, muchas están este, pendientes, ¿verdad? Y dicen, no me han llegado los premios eh, o se molestan porque no les han llegado los premios. Pero muchas ocasiones eh, también eh, es bien importante leer las reglas de los incentivos. Este incentivo que acaba de terminar decía... Eh, que usted como representante nueva va a tener que hacer sus primeros tres pedidos y acumular en esos tres pedidos 500 dólares en venta entonces yo se los expliqué que ustedes podían dividirlo una manera fácil podría ser 150 la primera 150 la segunda y 200 la tercera en el caso que vendan con los mínimos ahora muchas de ustedes son súper estrellas y las quiero felicitar porque han hecho órdenes de 300 y de 500 en la primera orden y eso es fantástico porque con esas órdenes ya ustedes habían asegurado lo que es el volumen requerido para ganar todos estos premios, sin embargo, es bien importante la actividad porque la compañía lo que va buscando es que usted esté activa como representante, que usted haga sus órdenes con regularidad, que usted sea un testimonio del proceso de premios que tenemos, por eso cuando usted hizo su primera orden, el premio de esa primera orden se lo mandan cuando hace el segundo. Cuando hacía el, el, el, el tercer pedido le mandaban el premio del segundo y cuando hacía el cuarto pedido le mandaban el premio del tercero. Aunque usted haya ganado todo el producto en su primera orden, es bien importante continuar con el proceso para que usted vea de que por su esfuerzo está haciendo premiado. Entonces, eh, también ustedes es bien importante que si no entienden, aunque sean en español las, las, las palabras de los incentivos, siempre acudan a nosotros o siempre acudan a Avon en caso que ustedes no estén este, conectados con el líder que les inscribió. Es bien importante que se comuniquen con Avon y les digan, yo no entiendo este incentivo pero quiero participar. Entonces, de esa manera ustedes van a tener una mejor comprensión de lo que son los incentivos que se están trabajando y de esa manera ustedes van a poder continuar con mucha más ganas y más energía pues este tipo de incentivos que son especialmente para ustedes verdad entonces otro de los problemas que se le da a las personas nuevas es se me perdió mi pedido en esta semana eh, he tenido llamadas de dos personas que no les ha llegado su pedido eh, es bien importante que ustedes sean conscientes al momento de poner lo que es la dirección de su casa, porque si ustedes viven en apartamentos y esos apartamentos son eh, con llave, entonces por favor sepan eh, asignar una persona que va a estar pendiente de sus pedidos, de su paquete, o sepan comunicarse también con la compañía y decir, eh, bueno, eh, Prefiero que mis deliveries sean hechos por la mañana porque yo, no, yo trabajo por la tarde o prefiero que solo sea por la tarde. Pero tiene que haber una comunicación entre usted y la compañía para que sus paquetes no se le pierdan. Avon es bien cumplido en el momento que manda los paquetes. La situación muchas veces se da cuando UPS o Easter Connection entrega los paquetes. Eh, muchas compañías tienen llave para entrar a los edificios. Otras compañías no tienen acceso a entrar a los edificios. Yo, hasta donde yo sé, solamente correo, el correo nacional, pues que tenemos, ¿verdad? Es el único que tiene acceso a todos los edificios, sin excepción alguna. Pero muchas veces UPS, cuando eh, lo va a dejar, hay veces que no tienen acceso a los edificios. Entonces, es bien importante que haya una comprensión, una comunicación entre ustedes para especificar cómo quieren que su paquetería sea entregada porque no es responsabilidad de la persona que la inscribió, no es responsabilidad este, específicamente de Avon que ese paquete llegue. Avon lo entregó a UPS, Easter Connection y estas dos compañías se los van a entregar a ustedes. Así que nosotros pongamos por favor un poquito de nuestra parte para que esto sea pues, agradable para ustedes la experiencia y no haya frustraciones, ¿verdad? En todo caso, ustedes también pueden monitorear sus paquetes a través de su cuenta de Avon. Desde el momento en que usted mande la orden, dele 24 horas en lo que se factura, luego le va a aparecer a usted este, el, la numeración de rastreo, le va a hacer clic y ahí le dicen si viene por Easter Connection o viene por UPS. Si viene por UPS le va a dar un estimado de cuándo lo va a recibir tiempo suficiente para que ustedes esté en casa y lo pueda recibir o deje a una persona encargada que reciba su paquetería, así que esa es la solución cuando tenemos problemas de donde vivimos, ahora cuando se les perdió el paquete este, ustedes se van a comunicar con Avon y van a dejar de saber a ellos de que su paquete no le ha llegado ¿por qué les digo esto? Avon es bien responsable y despacha los paquetes, entonces Avon según Avon usted ya lo recibió y ellos ignoran de la situación. Por eso, por favor, seamos conscientes. Y si usted no le ha llegado, rastréalo a través de su cuenta de Avon. Pero infórmele también de alguna manera. Este, pues estén, con, estén conscientes, estén contentas. Y ustedes eh, les agrade esta situación de la venta, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora tenemos a, a otra cosa de que se les da con las nuevas de que este, dicen, eh, una vez se las invita a, este, a que continúen promoviendo y a veces le dice este, por aumento de venta. Muchas dicen, lo que pasa es que en mi trabajo como dos o tres personas más venden Avon. Entonces, la, la, la, la, la situación, la respuesta a este problema, no es problema, sino que es una situación, es cuando dos o tres o más personas vendan Avon. Entonces, aquí lo que lo que convence a un cliente de quedarse con uno es servicio rápido eh, profesionalismo a la hora de entregar su paquete eh, no darle fiado a nadie poner sus propias reglas este ser agradecido con ese cliente por ejemplo si alguien le está comprando es un cliente fiel que le compra 30, 40 o 50 todo el tiempo, pues es fácil usted, alguna muestrecita de producto, a, algo extra que tenga ahí según para agradar a este cliente y eso es lo que hace que el cliente permanezca con uno. Así pueden haber cinco o más personas en ese edificio vendiendo, pero el cliente suyo va a estar, uno, porque usted sabe quién es su cliente constante, uh -huh. dos, tiene un buen servicio y tres, sus órdenes están a tiempo. Este, eh, para, para ser entregadas, ¿verdad? Eso es lo que hace que un cliente se quede con uno, su profesionalismo a la hora de entregarlo. Ahora, también, este, otra de las de las situaciones que se dan con las nuevas es, eh, eh, di todos mis libros, y pero nadie me llamó. Entonces, consejo para todas las que han hecho eso y no les han llamado es, no se da libros sin pedir referencia tal vez porque son nuevas, tal vez son un poquito inexpertas pero cuando usted tenga sus libros y usted sabe que quiere conseguir venta, es bueno antes de dar un libro saber cuáles son las ofertas que vienen en ese libro, trate la manera de marcarlo o doblarle las páginas y decirle a la persona qué es lo que tenemos en promoción y dónde puede ella ganar, este, ahorrar más comprando más verdad, sin embargo es bueno dar un libro pero también recoger la información que nos interesa y es el número de teléfono. Eh, eh, o sea, el contacto para darle seguimiento y darle la fecha exacta en que la orden se va a ir. Así que esas son las situaciones que se dan con las nuevas. Ahora, problemas que se dan con la representante establecida. este Muchas veces la representante establecida, bueno, vamos a entender por establecida, es una persona que ya tiene de siete campañas en adelante, ya es una persona establecida, porque ya pasó sus primeros tres meses, probando si el, pro, si, si el proceso pues es de órdenes le ha funcionado, si ya tiene ganancia, o sea, esa es una persona ya establecida, pasando de las siete campañas, entonces, cuando cuando la persona establecida y a mí me pasa mucho como líderes como líder hay veces de que uno las invita a salir a promover para buscar clientela para buscar personas para inscribirse y este pues no llegan verdad entonces lo que se hace es como como líderes pues seguirlas invitando porque va a llegar un momento en que sí van a aparecer y ese momento es el que va a definir pues la constancia de estar saliendo con nosotros. Pero como líder les digo que es bueno dar el ejemplo para que ellas puedan llegar, que ellas sepan que el día que tienen libre... Ana está en el lugar y yo voy a ir donde está Ana. Este, pero si yo no salgo, y yo solamente las invito ocasionalmente, muy difícilmente van a ellas a optar por venir el día en que tengan libre. Así que por favor, si vamos a salir, hay que ser constante y hay que ser puntual para que la persona pues no falte y se motiva. Hay veces que van, una vez llegó y siguió llegando, y hay veces que ya no llegó porque no le gustó la experiencia, pero eso ya va a depender de lo que vio o lo que probó y lo que no le gustó, ¿verdad? Entonces... Eh, otra situación que se da este, con una representante establecida es que a veces dicen, bueno, yo inscribí una persona, pero no me la han pagado. Yo no sé si a ustedes ya les ha pasado, pero yo, déjenme darle la respuesta. Si es la primera persona que ustedes están inscribiendo, el proceso, mi, eh, el proceso es así de fácil. Uno. En la semana que la inscribió hay que tomar en cuenta la fecha en que se inscribió, la fecha en que le llegó su paquetería y las dos semanas que tiene que tener esta representante para tomar un pedido. Vamos a darle más o menos 15 días desde la que la conoció hasta que le llegó su paquete, la entrenó y para preparar la fecha en que le toca hacer la orden, ¿verdad? Ahí son 15 días, o sea dos semanas, ok todavía no hay pago porque la orden no ha entrado así que no, eso por favor tómenlo en cuenta para que antes de enojarse porque no le ha llegado pago sepa las fechas en cuando se inscribió esta persona ahora cuando ya hizo su primera orden esta persona hay que tomar en cuenta en qué campaña se activó si ella se activó ahorita en campaña 20 les recuerdo que la 20 apenas acaba de empezar y se va a cerrar el día 18 de septiembre. Así que ustedes si son representantes y tienen la primera persona que acaban de inscribir. No van a recibir ese pago sino hasta que cierre la campaña 20. Porque como les digo, esto es un proceso que usted tiene que darle tiempo. Ahora, eso sucede solamente con la primera. Ya cuando ustedes tienen la segunda, la tercera, ya el proceso es totalmente diferente porque uno, ya usted tiene su tarjeta, dos, ya Avon le va a estar depositando en esa tarjeta lo que usted va ganando y tres, usted va a poder ser un testimonio para darle a otras personas que hagan lo mismo de reclutar personas, pero por favor, cuando le llegue su tarjeta Cúbrele con su dedito el número de la tarjeta, tome esa foto, publíquelo en Avon. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, cuando están enojadas y no les ha llegado la tarjeta, nos están llama y llama y llama diciendo: No me ha llegado mi pago, este, yo inscribí una, no me la pagan, Avon es mentiroso. Pero la situación es lo siguiente: cuando les llegó la, la tarjeta, se quedan calladitas. No dicen nada, no me llaman, no me dicen, Ana ya me llegó la tarjeta, no me dicen, wow, gané 50 dólares, no me dicen nada. Entonces, por favor, cuando sucede este tipo de situación, así como ustedes nos comunican a nosotros, por favor, Comuníquenos la buena noticia de que ya le llegó su tarjeta para celebrarle. No le vamos a pedir la tarjeta, es para celebrarle que ya le llegó su tarjeta y que de esa manera ustedes son un testimonio para otras representantes. Aquí tenemos un comentario de la señora Rosa y dice, eh, déjenme ver, dice. La orden tiene que pasar de 150 para que paguen el bono de inscripción, correcto. Ustedes saben que cuando la representante está inscrita, hay un requisito fundamental para que le paguen a uno los 50 dólares o 20 dólares de, de, de bono de inscripción, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes tienen que dar, tener en cuenta que la persona nueva tiene que hacer... 150 dólares para que ella se gane su 40% y que usted se gane los 50 dólares o 20 dólares. Digo 50 para que si usted es, está dentro de las primeras siete campañas y es su primera inscripción, van a ser 50 dólares. Pero si usted pasa de las siete primeras campañas, ya es una representante establecida, entonces me le tocan 20 dólares. Por esa razón es que se les aclara, ¿verdad? Y muchas gracias por... Por recordarlo, que es el mínimo de venta requerido para ganar los bonos. Ahora, eh, dice, eh, a mí me han mentido porque no me ha llegado mi tarjeta. Sencillo, corazones, ustedes van a llamar a Avon, no al servicio al cliente, sino que ustedes van a llamar a una línea especial de liderazgo donde ustedes tienen que tener, número uno, listo el número de cuenta de la persona que ustedes quieren saber eh, por qué no le han pagado. Número 2, usted tiene que tener listo su número de cuenta para identificarse porque usted está pidiendo referencia de otra persona, ¿verdad? Nunca hay que llamar, estoy llamando porque inscribí a María Gómez y no me han pagado. Usted va a decir, estoy llamando, este es mi número de cuenta, estoy llamando porque inscribí esta persona y todavía no me llega el bono de inscripción. Entonces, el número, tomen nota, el número para poder llamar es el 1 800 468 4600. así que ustedes van a llamar a esa línea pero con la información en la eh, lista verdad ustedes tienen que tener bien documentado lo que quieren preguntar y ahí muchas veces les van a repetir lo que ya uno como líder les ha dicho eh, que la podría ser que la persona no vendió 150 y solo vendió 120 podría ser una causa que la persona se inscribió pero nunca se activó podría ser otra causa y porque la persona en caso que tenga crédito ordenó y nunca pagó, por esas razones es posible que no les manden los 50 dólares. Porque les recuerdo que si ustedes están inscribiendo personas, también son responsables de ver la actividad que esta persona tiene para que podamos Tener el pago de ese tipo de, de, de, de, de, de inscripciones, ¿verdad? O sea, no podemos echarle la culpa a Avon que no paga si no sabemos realmente cómo hacer para monitorear todos los pagos o todos los premios que estamos supuestos a ganar. Entonces, eh, otra de las eh, de los problemas que, que, que nos preguntan, que nos dicen es: eh, tengo un equipo, pero yo no gano nada teniendo un equipo. Entonces, no me llegan cheques, le dicen a uno. Entonces, acá la situación va cambiando porque vamos a, tener, a poner un ejemplo de alguien que tenga 5, entre 5 y 20 personas. Vamos a poner ese margen porque es lo que más común se ve. Si son 5 personas, este es, eh, es un poquito más fácil de explicar porque cuando son 5 personas hay que cuidar, los tres requisitos fundamentales para que ustedes reciban pago número uno sería venta personal que ustedes saben que el mínimo de venta son 200 dólares para cualquier título en Avon número dos el mínimo de venta de equipo verdad el equipo que son mil dólares en equipo y el tercer requisito que fueran tres personas como mínimo entonces si ustedes están seguras que ustedes están haciendo su tarea, es, yo les doy la razón de decir, no me están pagando. Pero si ustedes están inscribiendo a personas y no se toman el tiempo de monitorear la actividad, de llamar a esta persona para preguntarle cómo está, de avisarle cuándo se va la orden, de, de, de, de, de, de ver si, si entendió o no entendió cómo se hacen los pedidos, entonces muy difícilmente vamos a recibir pago, porque acuérdense, esto es como su trabajo, si usted va de lunes a viernes a un trabajo y sabe que va a trabajar 8 horas cada día, entonces usted sabe que su cheque va a salir entre 700 y 900 dólares a la quincena, siempre y cuando vaya 5 días de la semana y agarre sus 8 horas. Si usted no va a los 5 días de la semana, y mm. si, ah, si usted no agarra las 8 horas de trabajo, muy difícilmente a usted me le van a pagar este... Eh, ese dinero verdad como les digo de la misma manera en que ustedes traten su trabajo con la misma seriedad que ustedes no pueden faltar un día al trabajo Es la misma seriedad que se le va a dar A su negocio de Avon Para que podamos tener remuneración De lo que estamos haciendo Menos horas con Avon, menos horas ganamos Menos horas en el trabajo, menos horas nos pagan Entonces es bien importante El, el respeto que se le dé A su trabajo, porque Avon es un trabajo Para mí es un trabajo Porque yo hago este tiempo completo Si usted lo hace medio tiempo igual De, de igual manera respételo Porque si usted le dedica cuatro horas, cinco horas dos horas, lo que sea, de esa manera que usted va a tener su remuneración, ¿verdad? Ahora, si son 20 personas, entonces mi mejor consejo sería, si son 20 personas en su equipo, tiene que haber un 60 o 70% de actividad, ¿qué quiere decir esto? Si son 20 personas, póngale mucha atención a que por lo menos 16 personas estén haciendo órdenes, porque si usted dice, tengo 20 personas pero solo tres órdenes entran, entonces de igual manera los cheques salen pequeños. Así que mucha atención a todas esas chiquitas que están creciendo. Es bueno que vayan anotando desde ahorita porque el éxito de nosotras va a depender de eh, la seriedad, del compromiso de la disciplina y sobre todo del amor que ustedes le pongan a lo que estén haciendo porque yo les aseguro que muchas de ustedes no les gusta el trabajo que tienen pero no hay opción entonces eh, a mí me encanta lo que yo hago por eso es que yo cuando salgo yo promuevo, yo vendo, yo inscribo entonces porque yo hago eso si, si yo tuviera un trabajo donde yo tengo que irme a las 5 y media de la mañana y volver a mi casa a las 4 y media de la tarde no creo que me guste ese horario porque tengo 15 años de estar haciendo lo que hago y no está en, en mis planes volver a tener ese tipo de horarios. Así que si usted está pensando en un futuro establecerse con, como, como negociante, como empresaria, como dueña de su negocio, desde ahorita es que usted va a formar todos esos eh, requisitos verdad, de, de, de, de la disciplina que va a tener de la seriedad que le va a poner al proyecto y sobre todo del amor a que le va a poner a, a su proyecto porque sin amor y sin seriedad y sin disciplina pues no hay nada entonces eh, otro de los problemas que me mencionan es que eh, en mi familia no me apoyan porque eh, en mi familia no me apoyan en mi negocio a veces me dicen es que mi esposo no le gusta ver las cajas allí en la sala o es que dice que mucho Avon las cajas en las cajas por donde quiera y a veces dicen de que le quito el tiempo a mi familia por vender Avon. Entonces, este, por eso han parado de vender Avon. Entonces, mucho ojo con esto, muchachas. Eh, si somos ordenadas, este, pongamos esto es de Avon. Y si me llegaron mis cajas y, y tengo tiempo libre, hay que facturar, hay que empaquetar todo, ponerlo bonito y ponerlo por ahí. A modo de que eso no me estorbe ni, ni que lo miren mal cuando lleguen. Siempre hay una solución para todo, ¿Verdad? pero sobre todo la comunicación, si ustedes platican con su esposo y le presentan Avon como una opción de generar un ingreso, yo creo que la situación podría cambiar porque eh, ya sería que él esté sabido o que la familia esté sabida que usted está haciendo un negocio y que requiere de la comprensión, verdad comprensión de pareja de familia y que requiere también del apoyo porque si usted no maneja y es bueno que su esposo sepa que va a llegar un momento en que la va a tener que llevar porque usted tiene que entregar producto pero a los esposos se les convence con números así que vamos a ser bien inteligentes hacer nuestra nuestra lista de ganancia verdad y eh, no quiere decir que le vamos a dar la ganancia al esposo quiere decir que le vamos a mostrar al esposo cuánto soy capaz de producir para que él vea que yo no estoy perdiendo el tiempo, para que él vea de que sí vale la pena lo que yo estoy haciendo. Entonces yo creo de que eh, como mujeres somos bien inteligentes y somos cuando, cuando queremos lo que cuando realmente le ponemos ganas a lo que queremos yo creo de que no hay nada que el esposo a veces a uno le diga que no, si sabemos lo que queremos. Lo mismo con Avon, si usted sabe que se va a ganar unas vacaciones eh, trabajando con Avon, reclutando, invirtiendo tiempo y que se los va a llevar a ellos, entonces créanme que va a ser totalmente diferente la respuesta que va a tener de su familia para que usted apoye en su negocio. Pero eso va a comenzar para que usted tiene que darle la seriedad de compartirle a su esposo ¿Cuál es el proyecto que usted tiene ahorita? Comunicación, ¿verdad? Yo creo que se lo dicen en la iglesia, se lo dicen en, en casi todos los lugares donde ustedes van, que la comunicación es la base de todo, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tomarle mucha, mucha este, eh, mucha ventaja a, lo, a todas las charlas positivas que se reciben donde quiera. Entonces, eh, otro de los problemas que se dan es... Mi líder no me ayuda, entonces siempre me llaman y me dicen, ah, es que ese líder que me tocó no me ayuda, este no me contesta, le llamo y no contesta. Y bueno, déjenme decirles lo siguiente, cuando usted se inscribió en ello, usted se inscribió porque usted quiere generar un ingreso, se inscribió porque usted está decidida que no importa cómo va a vender y va a ganar, ahora usted está directamente con la compañía, entonces... Si la líder que la inscribió no le contestó, tiene dos opciones. Número uno, hacer sus pedidos usted sola por internet o por este, su teléfono. Ahora ustedes tienen unos teléfonos increíbles, son bellos. Yo a todas las que he conocido que venden Avon, tienen un teléfono mejor que el mío. Y me encanta porque con, si con eso es suficiente para hacer un negocio, ¿verdad? Entonces, este tienen... Eh, un teléfono, tienen iPhone, o sea, o sea, todo es todo bien bonito en esos teléfonos, así que so, tómenle mucho provecho en su negocio entonces lo que les quiero decir es, tienen dos opciones, este, hacerlo por teléfono con Avon, les van a cobrar 4 dólares cuando ustedes lo, lo hagan pero eso sí, sean organizadas, sean ordenadas, yo quiero esto, esto, esto y esto, código y cantidad ¿verdad? Y lista la tarjeta para hacer el pago, por favor, porque si van a llamar y van a hacer el pedido y no lo van a pagar, eh, es siempre bueno hacer uno sus cuentas, si ustedes tienen, saben que tienen el 40% de, de ganancia en una orden de 500, entonces saben que tienen que tener listo eh, 330, un aproximado en su tarjeta para hacer el pago en el momento, ¿verdad? Porque estamos hablando de un 40%. Entonces, eh, ¿por qué les digo eso? Porque ustedes están pagando 4 dólares. La persona les está tomando el pedido y pues para que se queden ahí, este pues es, es bueno estar organizada, ¿verdad? Entonces, y la otra opción sería que ustedes mismas la hagan desde su teléfono, desde su tableta o computadora. Entonces, eh, esas son las soluciones a cuando, si la líder no le contesta, si la líder no le ayuda, pero cuando se trata... De, de decir esas, eh, eh, eso de que el líder no le ayuda, habría que ver qué tanto es, porque muchas veces son simples las cosas que, que se hacen, que se dicen, y, y a veces para eh, es fácil el proceso, ¿verdad? Si no saben cómo hacer los pedidos, es bueno siempre pedirle que le vuelvan a explicar, si usted es independiente igual que yo, eh, desde un principio, dígale que le enseñen, dígale que le expliquen y usted vaya anotando. Porque lo malo que hacemos es que no anotamos las cosas. Entonces, es bueno anotar cómo llegué de aquí a aquí. Para que usted, pues, si se siente con, con, con vergüenza de preguntar. Pero por lo menos usted dice, mire, fíjese que yo me acuerdo que anoté. De que esto llega aquí y se hace allá. Pero ya no me recuerdo que sigue. Entonces, siempre es bueno uno tener eh, algo anotado, ¿verdad? Y dice, eh, otra de las... De... de, de de los problemas que le, yo siempre le pregunto a mis chicas, les digo yo, este, hay que invitar a sus equipos a salir, entonces yo siempre recibo, este, eh, me da risa, me, porque ya son cosas que por el tiempo, por los años, ya uno ya lo sabe, verdad, y les digo yo, ok, nos vamos a ver tal día, inviten a sus equipos, entonces cuando el día se llegó, y les digo, invitaron a todas, sí, las invitamos a todas y no llegó nadie. Entonces, y, y yo les digo, ok, ¿a quiénes invitaron? Y me dicen, bueno, invité a Pedro, a Pablo, a María, a Juana, pero esta persona yo sé que tiene 20 o 30 personas, no solo son 5 y me mencionó 5 nombres. Entonces, le digo, ok, pero me mencionó 5 nombres y qué pasó de, de Manuel, de Juan y de todos. Y entonces, este pues yo no sé, yo les invité. Entonces, cuando ya le dicen a uno así. Entonces mucho ojo líderes que están viendo, es, es, es bien difícil, es bien difícil que si usted invita a 20 no llegue ni siquiera uno. Así que por favor este esfuércense invítenlas a todas, si invitan a 100 por lo menos 5 van a llegar. Si invitan 20, por lo menos 5 van a llegar, pero si no invitan a nadie, nadie va a llegar. Entonces, eh, esto es fácil, o sea, la conversión, los números siempre son el resultado de lo que queremos y de lo que, y de lo que decimos. Eh, tenemos en puerta un, un evento que va a haber el 29 de septiembre, espero que todas se hayan inscrito, habían espacios limitados y es bueno que lo, que, lo, que lo compartamos. El evento es gratis y, en ese, y se los pongo como un ejemplo porque ese día vamos a ver... Si en verdad han invitado a su equipo porque estos tipos de eventos enriquecen su negocio de tal manera que van a haber productos nuevos que van a salir Van a tener la oportunidad de comprar con anticipo productos que va a salir. Eh, va, vamos a tener este, la oportunidad de conocer otras líderes que hacen lo mismo que yo. Si ustedes tienen duda de lo que yo les digo es cierto, no, van a poder preguntarle a otras líderes. Y lo más, lo más bonito de todo esto es que esto se va haciendo como una familia. Entonces, eh, siempre es bueno mantener una actitud positiva. Y este, siempre me dicen a mí, me preguntan que si que hacemos o qué decimos para poder tener siempre una inscripción porque ellas hacen lo mismo que yo pero no les sale entonces yo les digo lo que yo tengo usted también lo tiene lo que yo tengo es una actitud positiva que yo sé que si todos los días salgo todos los días voy a inscribir una persona y este, lo mío es la inscripción de personas en venta también si sale en ventas pero la actitud positiva que usted le ponga al negocio es lo que va a causar el impacto en la, en, en la en la conversión que va a tener ese día. Y, y la risa es contagiosa, pero también eh, la energía es contagiosa. Si usted ese día va a trabajar enojada y, este, y frustrada, muy difícilmente va a tener una conversión ese día. Si usted no está con el ánimo de salir pero igual salgan, porque hay veces que platicando con otras personas la actitud de nosotras cambia y, este, y tenemos una buena respuesta de lo que queremos, así que eh, eso es lo que les puedo decir, eh, el comercial es el mismo, es lo que yo les digo, eh, se gana el 40%, si usted vende gana, si usted inscribe personas gana, todo es lo mismo, Aquí lo que hace la diferencia es la energía que se le ponga y las ganas que usted quiera de, de poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, eh, y, y ya para este, finalizar con las preguntas este, y problemas, este, nos dicen, yo les pregunto, ¿por qué no han hecho la reunión de ventas? Entonces, la respuesta que me dan es porque nadie llega. Entonces, es lo mismo cuando usted las invita a salir a promocionar. Entonces, si usted las invitó van a llegar, si no las invitó no van a llegar, si usted es constante van a llegar, eso sí. Así de que este, eh, es muy importante pues que ustedes pongan la energía enfocada en que sí van a llegar, ¿verdad? este Ruth Hernández dice salir con Ana es muy lindo porque... Nos comparten amigas y nos ayudamos. Muchas gracias Anita, yo también la quiero mucho. Me encanta que participen, pero más me encantaría, de verdad, de que pues... Ahora sí que le echemos el 100% Anita porque usted está en una muy buena posición y nada más me encantaría que usted siga adelante y suba ese título, Anita. Así que échemele ganas, corazón. Entonces, eh, a todas las que están aquí presentes, si hay alguien que quiera comentar algo, son más que bienvenidas porque esta charla es entre todas y aunque sean de otros grupos, también son bienvenidas, este, y porque son problemas que se dan en todos los grupos, en todos los estados, y especialmente en nuestro negocio, y este les iba a mencionar que es bien importante no permitir en ningún momento que ningún, eh, que ningún eh, mal sentimiento, ninguna mala energía, o mal pensamiento negativo, pues, se adueñe del día, porque este, es bien importante mantener, pues, en la misma dirección, en el mismo canal Toda la Energía, para tener, como les digo, una mejor respuesta a todo lo que queremos, y de que ustedes se sientan que están en familia, y no se sientan mal, no son las únicas a las que les pasa todo esto, si ustedes se fijan, eh, en toda familia, hay un hermano que platica mucho, hay un hermano que está en todo, hay un hermano que es más revoltoso que todo, y este, hay veces la mamá es es pasiva y el papá es este, bastante activo, en, en la familia de todo es lo mismo que en nuestros negocios, en nuestros negocios hay representantes enfocadas solo en venta, que nosotros decimos, wow, con esos volúmenes podría ser una líder, ¿verdad? Hay representantes que les gusta venta y liderazgo, hay representantes que les da lo mismo vender o no porque lo hacen para uso propio. Este, hay líderes que son activas, hay líderes que son pasivas, pero todas somos una familia. Así que por favor muchachas, tómale mucha ventaja a todo lo que compartimos porque lo hacemos con la mejor intención de eh, que todas ustedes suban de nivel, ¿verdad? Ahorita van a venir los dólares dobles, van a poder ustedes escoger la mejor campaña para que se los tomen dobles a todas ustedes que, ojalá que vean más adelante el video, este vean cuánto tienen en venta. Si tienen 6 mil o tienen 7 mil en venta, faltan 3 mil para poder llegar al club del presidente. Es bien importante que dividan cuántas campañas le quedan porque no quiero darme cuenta que se han quedado a medio camino por unos cuantos dólares. Así que ustedes tienen el sartén. Por, por el mango, así que por favor, tómenle mucho provecho, verdad? Y a todas las que todavía no les han llegado los premios de las últimas campañas que estaban los premios por los eh, de 500 dólares por haberlo vendido eh, en las tres campañas, eh, haga. Eh, yo no sé si hicieron ayer su, su orden, pero ayer teníamos hasta la medianoche para que se las tomaran en cuenta como campaña 19. Pero si ustedes eran la primera orden, igual, ojalá que lo hayan tomado ustedes, este, ventajas, ¿verdad? Y, este, antes de que se me pase, una de las últimas chicas me mandó hace poquito un mensaje y dice que no le llegan los demos ni le llegan los outlets. Entonces, respuesta para ella, los demos no llegan por correo, ¿verdad? Los demos llegan dentro de las órdenes, en sus cajas de órdenes y siempre llegan cada vez que usted hace orden, si usted no está activa no llegan por correo eh, otras compañías sí lo mandan por correo pero Avon trabaja diferente Avon pone el demo y pone, este, los, los outlets se compran, son 5x1.25 y este, los demos son gratis, llega uno en cada caja en cada orden que ustedes hacen, así que por favor tómenle ventaja a todas esas promociones, y antes de terminar eh, señoritas, esta semana ya me llegó el producto del producto el perfume nuevo así que esta semana les voy a tener a todas las que recluten así que mucho ojo a todas muestras de perfumes para que tengan y puedan regalar así que eh, ya saben hagan su inscripción esta semana para que tengan sus muestras. ¿Verdad? Y este tómele mucha ventaja porque este, vienen tres paquetes a todas ustedes que están trabajando por títulos y por ventas esta semana. Por favor, no dejen pasar la gran oportunidad de cinco paquetes por 75 dólares. Avísenle a todas sus eh, representantes, a las que tienen... Eh, una, una, eh, tienen pasivo su grupo entonces ahorita es cuando lo vamos a poner activo promocionando este, este super producto que viene a abrir lo que es ya este, eh, la venta de la campaña 20 porque lo podemos utilizar, sacar del libro del demo así que tómele mucha ventaja a todo esto y no sé si alguien más tenía alguna pregunta esas son todas las que me han mandado este, las que tengo por escrito fueron un total de 22 preguntas que nos hicieron, ¿verdad? Y espero que la respuesta haya sido este, que suficiente para... Verdad, para, para que ya se queden más tranquilas con su negocio. Y les doy las gracias por haberse eh, conectado. A todas, a todas, a todas, muchas gracias. Eh, sigan eh, promoviendo, texteando, llamando, este, visitando. Si nadie le contesta, visítela. Vaya a ver por qué no han hecho pedidos. Lléveles el libro nuevo. Muchas situaciones pasan. A veces hay fallecido en la familia a veces por enfermedad, o hay, por muchas, ocas muchas situaciones, verdad así que eh, no podemos asumir la respuesta sin saber realmente qué es lo que ha sucedido, tal vez hemos cometido un error y lo podemos este, remediar, pero no se sientan culpables si han agotado todos los recursos, si ya llamaron, textearon, visitaron y todo eso, entonces ya queda en la persona pues ya no hacerlo, verdad pero no se sientan culpables sin agotar todos esos este, recursos, así que Gracias, que tengan un feliz fin de semana, abramos esta semana con muchas inscripciones chicas, ya les dije, muestra gratis para las que inscriban, así que por favor entre más inscriban más muestras. y espero que tengamos una buena conversión la semana que viene y muchas gracias a todos por haberse conectado, buenas tardes.